Una característica muy interesante de PHP es la posibilidad de mezclarse con HTML. Esto es realmente lo que le ha dado probablemente su tan tan gran popularidad. La forma tan sencilla que tiene de integrarse con justamente HTML, que era un lenguaje que estaba presente antes de que PHP arranque. De hecho, PHP fue pensado y diseñado como una forma de escribir HTML en forma un poco más sencilla y también darle dinamismo. Mira este código por ejemplo, nota que el código arranca con una etiqueta HTML, inmediatamente después se abre una etiqueta PHP, se cierra, se pone HTML, se vuelve a abrir y cerrar, hay un montón de fragmentos donde hay PHP cruzados con ciertos fragmentos donde hay HTML. ¿Cómo funciona esto? ¿Es un archivo PHP? ¿Es un archivo HTML? ¿Qué es? En la realidad esto es un archivo PHP qué significa eso o más bien cómo se entiende esto. Empecemos por una cosa más simple que es si esto fuese un archivo HTML, el, tanto el servidor como el cliente verían y utilizarían exactamente lo mismo, es decir, vos desde el navegador verías exactamente esto. De hecho, un poquito menos porque las etiquetas HTML el navegador las interpretaría, las etiquetas PHP no, con lo cual verías una cosa bastante rara. Si se trata de un archivo PHP, en cambio, lo que va a suceder es que el intérprete va a tomar todo lo que no está encerrado dentro de etiquetas PHP como texto, como si fuera un eco. y así como lo recibe, lo va a emitir. El resultado que se va a ver es este HTML, que después el cliente, o sea el browser, va a ser responsable de transformarlo en una salida bien formateada donde no se vean las etiquetas, salvo obviamente que veas el código fuente de la página. Veámoslo funcionando. Vamos a crear un archivo table2.php. Nuevamente, yo ya tengo copiado el código, es un poquito de trampa, pero no importa. Fíjate que a pesar de que yo les llamé al, al archivo php escribo HTML y da lo mismo. Acá, bueno, yo estoy usando un editor que se llama BIM, que es un editor de, de Linux, pero que tiene la inteligencia suficiente como para detectar qué partes de lo que está viendo son HTML y qué partes son PHP. Y bueno, operar al respecto. ¿no? En este caso la operación es simplemente el ponerle los colores que corresponden. Voy a guardar el archivo y como siempre vamos a prender el servidor localhost 8080. Veamos entonces que si voy a visitar la página veo los números 1, 2 y 3 en fila y si veo el código fuente vemos justamente todo el html con los números en cada uno en su respectiva fila que es una salida extremadamente similar a la que habíamos hecho antes metiendo el html directamente dentro del de eco esto mismo podría haber sido escrito de esta manera en definitiva y la realidad es que no está mal no, es casi una cuestión se vuelve de gusto como a vos te parezca mejor yo personalmente prefiero separar lo que es HTML de lo que es PHP y en mi experiencia por lo menos los diseñadores gráficos suelen agradecerlo. Eh, también es cierto que los editores de, de texto, de, de texto de código, ya vienen preparados como te mostraba para resaltar de una determinada manera lo que es HTML y de otra manera lo que es PHP. Con lo cual... Digamos que si lo escribís de este modo, estás de algún modo perdiendo una, una ventaja, algo que puede hacer más eficiente tu, tu, tu trabajo. Pero, como de costumbre, no hay una regla general, depende del caso puntual, tal vez haya ocasiones en las que te convenga escribirlo de esta manera. Te propongo ahora pensar un ejemplo un poquito más complejo, que lo había pensado como un ejercicio, pero creo que vale la pena que lo resuelva yo interactivamente para que puedas tener una idea mejor de un uso más complejo de esto. Se trata de escribir un programa php que muestra una tabla html con los primeros números naturales, pero usando el color rojo para los pares y el azul para los impares. Una primera cosa que deberías tener en cuenta es que hablar de colores es algo que tiene sentido únicamente en el cliente. ¿eh? En el servidor no, no hay ningún color, no hay nada que se visualice. ¿está bien? Entonces lo que debería surgir de eso es que para alterar el color con el que se va a ver el, los números vas a tener que usar alguna propiedad HTML. En este caso lo que yo voy a usar es el estilo del de, color de la celda. Te voy a mostrar el código que yo hice en el archivo table3.php Como te mostraba antes, lo que voy a hacer es iniciar con HTML porque prefiero hacerlo así y recién usar PHP en los momentos en que lo necesite. Pues acá abro php para hacer el bucle, la repetitiva del 0 al 9. Después entonces dentro de la repetitiva lo que yo quiero que suceda es que por cada número se escriba una fila que a su vez contenga una tabla. Y fíjate lo que voy a hacer acá. Voy a usar la propiedad style del, del tal span para definir el color que quiero que tenga cada una de las filas, perdón, de las celdas de esta tabla entonces fíjate por ejemplo que lo que estoy haciendo acá esto puede sonar también un poco raro pero es súper común fíjate que estoy incrustando un poquito de php dentro de un tag html que no quedó cerrado cómo se entiende esto bueno siempre pensar en los tiempos de ejecución desde el punto de vista del cliente este php y todo esto hasta acá o sea lo que está entre, entre esta comilla y el dos puntos Jamás se va a saber ni siquiera que existió El cliente lo único que va a recibir es O bien un red o bien un blue Ahora te lo voy a explicar un poquito mejor Pero es eso de lo que se trata Entonces yo puedo escribir así lo que quiera Dentro del PHP porque total el cliente no le va a llegar nada Del mismo modo si lo pensamos al revés Del lado del servidor No importa lo que hay alrededor de este PHP, ECO, así 102 y, y todo eso porque como siempre para el servidor esto es texto no, no se va a preocupar por interpretar que ese texto en realidad es un, es un tag html y que tiene que estar bien cerrado y etcétera entonces como siempre te digo ten en cuenta los tiempos bien? De, por ahora mientras estoy escribiendo el php me interesa resolver qué va a pasar del lado del servidor cómo el servidor va a interpretar todo esto cuando esté del lado del cliente me va a interesar que los tags estén bien formados y demás. El, el problema un poco es que sos la misma persona que tiene que hacer una y la otra cosa. Entonces hay que, como que combinar esos dos tiempos y generar en definitiva un único texto, que es el archivo que estás viendo, que contemple lo que va a pasar de un lado y del otro. No te preocupes, como te digo ya te vas a acostumbrar. Un poco también el hecho de contar con un editor que resalte con colores, te va a ayudar también un poco a no marearte tanto. Entonces, lo que te quería mostrar acá es cómo funciona este, este eco. Acá lo que estoy haciendo, para empezar, el símbolo de por ciento por si no lo recordás, lo que hace es darte el resultado de la división entera. El resto de la división entera, quiero decir. Entonces, lo que quiero decir con esto es, tomo el número i que es la, el número de la repetitiva, y me fijo cuál es el resto de dividirlo por 2. Si ese resto es 0, eso quiere decir que el número es par, o sea, es divisible por 2. Si no es divisible, si no, dar resto 0, quiere decir que es impar, porque no es divisible por 2. Entonces, eso es lo primero que estoy viendo. Es la condición de cuál es el resto de dividir por 2 y verificar si es efectivamente igual que 0. Y después esta sintaxis de... El signo de pregunta es lo que se llama o lo que se conoce como un if inmediato, una condición en línea también a veces se lo nombra. Simplemente es decir, voy a hacer un eco de el resultado de hacer esta comparación y el primero operando que viene a la derecha del signo de pregunta es cuál es el resultado en caso de que la condición sea verdadera. Después se ponen dos puntos que vendría a ser el else para cuál es el resultado que se quiere obtener en caso de que la condición sea falsa. ¿Se podría haber escrito esto en un if común y silvestre? La verdad es que sí, a mí me, me dio un poquito de pereza, digamos, el escribirlo largo. Y de paso te enseño cómo se hacen estas condiciones inmediatas, que son bastante útiles. Por lo demás, entonces, acá cierro el php, con lo cual eso es todo lo que era el eco, y acá esta comilla cierra la propiedad style. Y luego sigue todo como hasta ahora. Lo que quiero que se muestre dentro de ese span es el número correspondiente al I. Veámoslo funcionando. Ahí vemos entonces cómo esto nos da los números con los diferentes colores. Y si vemos el código fuente, lo que vemos es cómo va cambiando el span style color